En este tema hablaremos sobre los buques autónomos, su evolución, cómo funcionan y los diferentes tipos que existen en el mercado. Los buques autónomos son embarcaciones capaces de operar sobre el agua sin tripulación a bordo y con poca o ninguna interacción humana a distancia. Gracias al control remoto y a la monitorización a distancia, a la inteligencia artificial o al aprendizaje automático, podemos establecer diferentes grados de autonomía que aplicaremos según el tipo de buque el servicio que presta o el lugar en donde lo hace. La Organización Marítima Internacional, en función de estos niveles de autonomía, establece cuatro grandes grupos. El grupo 1, buque con procesos automatizados y apoyo a la toma de decisiones. El grupo 2, buques operados a distancia con tripulación a bordo. El grupo 3, buques operados a distancia sin tripulación a bordo. Y el grupo 4, el buque totalmente autónomo. El desarrollo de los buques autónomos comenzó hace más de 100 años, con ejemplos como el Teleautomatón de Nikola Tesla o el telequino de Leonardo Torres Quevedo. Su desarrollo continuó durante todo el siglo XX, pero ha sido en la segunda década del siglo XXI cuando se ha dado el mayor impulso a este tipo de buques, gracias a proyectos como el de la agencia finlandesa de financiación para la innovación Tekes, que ha unido a centros de investigación, universidades y empresas punteras como Rolls Royce en el desarrollo de este tipo de buques. Para ello, han tenido que aparecer y conjuntarse una serie de tecnologías habilitadoras, como los sensores en equipos y sistemas, las cámaras de visión infrarroja y espectrovisual, el radar, el sonar, el lidar, el GPS y el ICE, los canales de información meteorológica, la información del tráfico marítimo, la inteligencia artificial o el Big Data. Todos los buques autónomos de superficie tienen tres módulos que definen su navegación el módulo de localización que nos da la posición del buque, el módulo de orientación que nos dice hacia dónde se dirige y el módulo de control que modifica la posición para adaptarlo a la orientación determinada. La implantación de los buques autónomos supondrá una serie de ventajas, entre ellas la seguridad operacional, eliminando el factor humano reduciremos los accidentes causados por él, la reducción de costes, al eliminar la tripulación, podremos prescindir de los espacios y servicios dedicados a ella en el diseño y construcción del buque, la eficiencia energética y medioambiental, o los costes derivados de ataques por la piratería. Por otro lado, la implantación de los buques autónomos tendrá que enfrentarse a una serie de barreras y desafíos, como puede ser la fiabilidad. Hay que tener en cuenta que durante la navegación, al no ver nadie a bordo, los equipos no podrán ser reparados, por lo cual tienen que ser casi infalibles. La legislación, enfrentándose no solo a reglamentos establecidos como el SOLAS o el COLREC, sino a la legislación de los diferentes países y puertos en donde va a operar, así como a la modificación de todos los reglamentos de las sociedades de clasificación. La ciberseguridad, que asegure un tráfico marítimo autónomo fiable y seguro, ajeno a los ataques informáticos. Y la seguridad durante la propia implementación, en la que convivirán buques autónomos y buques tripulados a la vez. Las futuras misiones a las que pueden dedicarse los buques autónomos pueden ser de monitorización del clima, de estudios oceanográficos, de inspección de infraestructuras, limpieza de puertos y ríos, o tareas de protección, salvamento, defensa, o incluso tareas del ámbito militar. Ejemplo de ello son diferentes buques autónomos que ya están en funcionamiento, como los veleros robóticos SailDrone, utilizados por la NOAA en el Pacífico para la toma de datos meteorológicos, o el USV Max Limer, un buque autónomo dedicado al escaneado del fondo marino, o incluso el Sea Hunter, un buque de la US Navy dedicado a la caza de submarinos enemigos.